Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estoy haciendo este videito para invitarlos a todos ustedes al programa de la experiencia de 30 días para recordar a Dios. ¿De qué se trata? Bueno, pues es un programa en el que durante 30 días vas a recibir un email con diferente información. Eh, pueden ser desde videítos, eh, reseñas de películas o eh, mensajes sobre temas distintos como las relaciones, el dinero o adicciones. Esto obviamente desde una perspectiva del curso de milagros. Lo único que tienes que hacer es mandarnos tu mail en el link que voy a poner aquí abajito. Este, y ya con eso te inscribimos y vas a irlo recibiendo por 30 días. ¿Okay? Bueno, pues este, los animo bastante. y Creo que es una manera como muy entretenida de poder liberarnos a nuestra mente de todo este estrés y ansiedad. Bueno, pues espero se animen y les mando un abrazo.